Bienvenidos al canal de Brian Danis, donde por fin conseguirás esos trucos para mejorar en tus videojuegos. No olvides suscribirte y darle like a este vídeo. ¿Qué pasa chicos? Estamos en un nuevo vídeo más para el canal de Brian Danitz. Y hoy os traigo una nueva sensibilidad chicos, la he cambiado un poquito porque os vais a dar cuenta que la he cambiado en algunas cosas. Y bueno, de verdad que me está encantando esta sensibilidad sobre todo para los fusiles, ¿vale? Antes de nada quería deciros que comenten aquí abajo qué creéis que es, es exponencial o lineal. Comentarme abajo en los comentarios, ¿vale? Antes de enseñároslo, porque siempre me gusta saber lo que piensan los suscriptores de que voy a traer. O la gente nueva que también se está suscribiendo y lo agradezco muchísimo que ya hemos crecido más de 270 suscriptores en un mes, o sea, estoy flipando muchísimo, o sea, muchísimas gracias a todos, de verdad. Y bueno, hoy os traigo una partida bastante interesante, ¿vale? Que no fallamos casi ninguna bala, como vas a ver en el vídeo. Y bueno, para los nuevos suscriptores recurrentes, como se le dice a esto, <risa> eh, ¿en mi canal que subimos? Pues bueno, subimos todos los días un vídeo y un directo, ¿vale? Intento subir todos los días vídeos, pero bueno, muchas veces no puedo. Pero bueno, mi contenido es el siguiente chicos, subo vídeos de Fortnite para que mejoréis en vuestro videojuego favorito y así no podéis fallar balas, hacemos trucos para subir de nivel, lo que sea y además todas las tardes hacemos directo de Fortnite. De partidas privadas regalando skins y pavos. Así que para los interesados, suscríbanse al canal y dar a la campanita, chicos. Y si comentan en este vídeo cualquier cosa como vuestro ID para agregarles, también lo podéis hacer. Les invito totalmente. Y como estáis viendo en el vídeo, no estamos fallando una mísera bala, es que es brutal. Ya llevamos 12 kills y vamos a matar a muchos más. Y es en serio, chicos. Si sois jugadores de Fortnite o youtubers de Fortnite, vale, os recomiendo totalmente mi canal. Os recomiendo que os suscribáis porque subo contenido súper, súper interesante, como cómo ganar partidas, cómo subir de nivel exageradamente muy rápido. Y bueno, eh, iba estaba en el nivel 60 y en dos días me he puesto en el nivel 108, o sea, es una maldita pasada. Y no me estoy viciando tampoco tanto. Y bueno chicos, seguimos hablando de nuestra querida sensibilidad. Eh, la he mejorado para dar muchísimos más tiros con fusil, ¿vale? Vamos a dar muchos tiros con fusil como estábamos viendo en el vídeo. Quizás eh, vamos a fallar un poquito más de balas de escopeta, o por lo menos yo estoy fallando un poquito más que con la otra sensibilidad ahora mismo. Pero bueno, no sé si es cuestión de la sensibilidad o si es cuestión de los días, porque también depende del día. Si tenéis un buen día vais a dar todo, si no, pues no. Pero, eh, claro, cada uno tiene su sensibilidad, chicos. Yo, esta es mi sensibilidad, ¿vale? Mi mejor sensibilidad que he probado para mí, para mi gusto. Obviamente, todas las personas no juegan igual, entonces no sabemos si les va a funcionar 100% a ustedes. Pero para la gente que no sabe cuál ponerse y si les gusta probar alguna sensibilidad, recomiendo esta 100% chicos. A ver si les gusta o no, es una sensibilidad que construyes bastante rápido y edites muy rápido. Porque son bastante altas las sensibilidades y como tanto fusil. Y su fusil va a ir lentito para que vamos a dar todas las balas a la cabeza. Dale like y suscríbete con la campanita y recuerda la campanita. Para salvar al skin Noob y que no muera. Corre, hazlo, corre corre, corre, corre, corre, corre, corre, corre, corre, corre, corre. Bueno, después de salvar a nuestro querido Noob, muchísimas gracias por suscribiros. Eh, vamos a ver la sensibilidad ya, ok, bueno aquí estáis, los controles, la sensibilidad 2,5 o 2,3 depende como ustedes queráis, 2,4 en edición, activamos las opciones avanzadas y nos vamos a sensibilidad de vista, la dejamos al 50 50 luego horizontal y vertical 3, 3, todos 3% básicamente y lo dejamos en potenciador 0,10 segundos si queréis quitar los potenciadores esos de 3% y dejarlo en 0, lo podéis hacer yo es que estoy probando a ver si hay alguna diferencia, no he notado demasiado pero bueno, eh, más o menos en fusil sí que lo he notado un poco, eso significa que va a ir un poquito más rápido en sensibilidad, en amortiguación de construcción, vamos a dejarlo cero, que es una mierda, activarlo. Y como veis, en zonas sin uso 10% y 8, y 8%, perdón. Y es lineal, chicos, es lineal. Y aquí estáis viendo la configuración de pantalla. Bueno, para los que habéis dicho lineal, pues enhorabuena, porque yo como siempre digo eh, uso lineal, vale, exponencial no me gusta mucho, pero si queréis poner exponencial obviamente lo podéis hacer y lo recomiendo también esta sensibilidad no es exponencial, así que da igual cual sea si lineal o exponencial. Y bueno, chicos, espero que les haya gustado el vídeo, si es así un like y hasta la próxima.